Familiares de personas desaparecidas realizaron en el Zócalo de Puebla el Árbol de la Esperanza, donde colocaron fotografías de sus seres queridos quienes aún no han sido localizados y no estarán para las festividades de fin de año. A unos metros de un árbol de Navidad colocado por el ayuntamiento, las familias colgaron el retrato de hijos, hermanos y padres, de quienes desconocen su paradero, algunos desde hace 13 años. María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, comentó que los agraviados buscan visibilizar la desaparición de personas en Puebla, pues asegura que las cifras oficiales están maquilladas, debido a que hay más de 3.000 personas sin localizar. La condición de búsqueda ha sido, es la piedra en el zapato de los familiares. La condición de búsqueda sabemos perfectamente qué es quien principalmente de cifra la comisionada de búsqueda es quien le pone el pie a los familiares desde la comisión de búsqueda del estado de Puebla. Este domingo se reunieron 80 fotografías de personas desaparecidas, por lo que Núñez Barojas consideró que es apenas una parte de la problemática que vive la entidad, pues las familias dañadas son más que una cifra. O los hechos hablan más que las, que la, que las palabras y la realidad es esta, nosotros quienes estamos aquí somos apenas una pequeña muestra de los por lo menos 3.000 desaparecidos en este estado. Sabemos que las cifras no son confiables, sabemos que las cifras no dicen la verdad porque son maquilladas por, por conveniencias políticas y mediáticas. Pero la realidad, señores, es que nuestros hijos, nuestras hijas, hermanas, padres, sobrinos, nietos, siguen estando desaparecidos, y por eso seguimos aquí. Este árbol de la esperanza es un grito más, es seguir levantando la voz por ellos que siguen faltando y que esta Navidad tampoco están en casa. ¡Un año más! Pero para la mañana del lunes 6 de diciembre, con tan solo un día de haberse colocado, las fotografías fueron retiradas. Hasta el momento se desconocen los motivos. Ellos refieren que fue un error, de, de, de quien vino a quitar las fotografías, pero eh, están con el ánimo de, de corregir el rumbo. Y entonces aquí nos vamos a esperar, porque van a traer nuestras fotografías, van a traer las escaleras, van a traer al personal que vuelvan a instalar esas fotografías en su lugar. Nunca nos había ocurrido que alguien osara desaparecer una vez más a nuestros desaparecidos. Ayer estaban aquí y hoy ya no están. Así ocurre cuando ellos desaparecen. Hoy los vemos aquí, hoy los podemos abrazar y de un momento a otro ya no están, están desaparecidos. Esto fue una desaparición más para ellos.